Yo creo que ahí vamos a tener retorno, vamos a empezar a ver si tenemos retorno de audio. Ahí está. A todos, Perfecto. Hola Lina. ¿cómo Hola, estás? muy bien. ¿Y tú? ¿Qué es de tu bien. Súper bien. <ríe> Qué bueno, empezando un nuevo mes. Sí, con toda la actitud. Ajá, así es. Hoy es jueves. Primero de marzo. Primero de marzo, un mes que me, a mí particularmente me gusta mucho. Por dos cosas, porque estamos en Semana Santa <risa> y porque la Semana Santa este año se acaba con mi cumpleaños. Exacto. Coincide más bien. Sí. Ajá. Súper. Así que bienvenida, Laura. Bien, bienvenida, Lina. Lina, es que... Muchas bueno, gracias. Esa se Ya se mucho. Se a ver a Laura en los webinars, entonces... Así es, así bueno, es. Bueno, muchas gracias. Feliz de acompañarlos otra vez acá en, en webinar. Ajá. Mm, hoy vamos a hablar de dos temas súper importantes y que me tienen muy feliz porque venimos con toda, con todo este año y es diferenciarnos de, de otros. De, softwares. Sí, de, de otros software y de otras soluciones que ustedes puedan eh, tener por ahí o haber visto. Es, es un tema, es una de las premisas fundamentales de SoftSeguros, eh, básicamente estar innovando, uh -huh. estar probando muchas otras cosas nuevas, uh -huh. eh, temas como el CRM y sobre todo las llamadas automáticas. De, pues, o masivas, cierto las llamadas automáticas masivas son dos temas muy interesantes que yo sé que les van a encantar para todos ustedes allá dentro de sus agencias, las corredurías y los brokers de seguros. Saludos sí, para bien. la gente que se está conectando ahí recién, veo ahí Rolando Agarita, Laura de Cebedo, uh -huh. se están recién conectando y mientras hacemos un par de minutos adicionales y la gente va llegando y se va conectando, pues bueno, eh, te cuento que estamos haciendo una campaña que yo sé que ellos allá también en, en sus oficinas han visto y que es efectivamente eso que ven aquí atrás. Uh -huh. Nosotros estamos a puertas del mes de la mujer. ¿Cuándo se celebra el mes de la mujer? El día de la mujer se celebra el 8 de marzo, Ajá. Eh, ya es la próxima semana. Sí, prácticamente. Estamos muy cerquita del día de la mujer. Y a propósito de, del día de la mujer, nosotros tenemos y les hemos hecho llegar comunicaciones, a sus correos electrónicos y por nuestros canales también, uh -huh. por redes sociales, una, eh, una campaña es muy sencilla, la campaña consiste en lo siguiente. Bueno, entonces, mucho cuidado, pongan atención porque es muy fácil participar uh -huh. eh, en las agencias, en las corredoras de seguros, toman una foto de las mujeres, el equipo de las mujeres, con un mensaje corto, donde nos digan por qué son tan importantes para las empresas y para ustedes. Así es. Es decir, es muy sencillo. Yo trabajo con Lina, ¿cierto? Hace uh -huh. parte de mi equipo de trabajo, somos ella y yo, o tal vez hay otro parte de mujeres con ella. Uh -huh. Tomamos una foto de ellas en la oficina, particularmente, Exacto. si se puede, en la oficina, en su cotidianidad, demostrando lo importante que son, nos la envían a un correo electrónico que ya está allí y... Nosotros nos encargamos de publicar eso en nuestras redes sociales. Lo que van a hacer ustedes simplemente a partir de tomar la foto y, man, y mandarla es compartir la mayor cantidad de veces a través de nuestro fanpage de Facebook esa foto. La foto que con más compartir llegue aquí hasta el 8 de marzo pues será la ganadora de un premio súper sorpresa que estamos es preparando sorpresa. para ustedes. Buenísima. Así Entonces, es. Entonces, eh, deben enviarnos la foto, no deben para lo último, porque les cuento que hay una agencia que ya lleva muchos compartir, ya así nos lleva es. ventaja. Así es, así es Lina. Y este tema es muy cierto. Es, la, la idea de nosotros es básicamente resaltar eh, la labor que ustedes las mujeres uh -huh. eh, hacen dentro de, las, dentro de todo este mundo, eh, el hermoso mundo de los seguros. Y pues por supuesto a través de las fotos y qué mejor las redes sociales, para concursar y poderse ganar esa sorpresa que le estamos preparando desde aquí, desde SoftSegurs. Así uh -huh. que bueno, yo creo que ya hicimos un par de minutos adicionales, son prácticamente las 4 y 10 de la ah, tarde, así que vamos a arrancar. Permítanos entonces, en este momento vamos a compartir la pantalla con ustedes para que esta señorita pueda entrar en materia y empecemos, empecemos a ver el CRM que ustedes ya pueden tener disponible ahí para sus agencias. Regáleme entonces un momento, vamos a compartir por acá la pantalla y yo creo que ahí está. Vamos a ver, confirmenos que ahí tienen la pantalla compartida y que ustedes pueden ver nuestra pantalla por supuesto, yo creo que ahí se ve perfecto y entonces vamos a mostrar esta pestaña que es la que nos interesa realmente en este momento. Así que, Lina, todo tuyo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Lo primero que vamos a ver es el CRM o gestor de negocios. Eh, en SoftSeguro se llama negocios para algunas personas que pronto no lo han ubicado. Ya les voy a, a mostrar desde dónde ubican el gestor de negocios. Quiero aclararles, eh, no sé si todos puedan tener acceso al CRM, si no lo tienen, por favor, nos, nos indican para poder activar el demo para que puedan probar el CRM. Entonces, acá estamos en subseguros. Este es el inicio, el que ustedes ven siempre que ingresan. El gestor de negocios está justo. Acá cuando yo me paro en el módulo de clientes, ustedes pueden ver que dice clientes, que es cuando yo voy a ver toda mi base de datos y negocios, que es el CRM. Entonces, acá me abre. Él me muestra todos los negocios, o los prospectos que yo ingresé, eh, que contacté el día de hoy, o que tengo como prospecto para empezar a contactar el día de hoy, y lo que hago es registrar. Entonces yo puedo venir y registrar y le doy un nuevo negocio. Aquí el nuevo negocio, entonces yo le puedo dar como un nombre, vamos a ponerle aquí algo así como SOT, como eh, ponemos un valor estimado, entonces le voy a poner que el valor estimado es aproximadamente de 350 mil pesos colombianos, Seleccionamos el vendedor, seleccionamos el ramo en cliente. Entonces, si ya tenemos el cliente creado, pues venimos y lo buscamos. Si es un prospecto y tenemos poca información de él, entonces yo vengo a crear en el botón de más, crear, persona y pongo pues, la, la información que tenga. Que es importante que tenga por lo menos nombre, apellido, eh, dirección y teléfono y correo electrónico. Desde aquí ya, bueno, vengo el ingreso. Entonces en este caso me voy a ingresar como cliente que ya estoy creada eh, y simplemente le doy crear. Entonces ya se creó mi nuevo negocio, aquí me muestra. Eh, ¿Qué queremos con el CRM? Que ustedes pueden medir la efectividad comercial. Él les va a mostrar qué vendedor, qué agente, qué asesor eh, cierra, digamos, concreta más rápido un negocio o qué ramo puedo eh, cerrar más fácil y más rápido. Y él me muestra los días transcurridos, entonces, ¿cuántos días han transcurrido desde que yo registré mi primer negocio? Entonces, esto por un lado. Si yo ya lo contacté, el primer estado es no gestionar. Cuando yo ya lo haya contactado, entonces yo le doy de acción, editar, y él me muestra los demás estados. Estos son los estados que tenemos para el CRM, que es contactado, cotización enviada, pendiente por cerrar, vendido y por último está perdido, cada vez que yo cambio de estado, pues simplemente me paro en él, doy clic para cambiarlo y vengo a ingresar información, yo puedo crear como una especie de tarea para que me recuerde qué paso sigue con el, con el prospecto para no dejarlo enfriar, entonces vengo a observaciones y ahora me falta contactarlo, entonces ya logré por lo menos tener una visita con él, entonces, yo aquí puedo crear una, una observación o una tarea que se llame visitar cliente. Necesito que me recuerde, que me genere una alerta porque tengo muchas cosas para hacer. Entonces, me recuerda y necesito que me recuerde, por ejemplo, el día de mañana. Acá le doy añadir y me muestra entonces como las actividades eh, con, con este prospecto. Entonces, eso es desde este lado. Aquí ya entonces cambió a contactado y lo que hago es simplemente guardar negocio le puedo dar guardar negocio y salir. Como ustedes pueden ver, me cambió de estado a contactado. Entonces aquí hacemos el ejemplo de uno solo. Hay algo muy bueno que tiene subseguros, como ustedes pudieron ver que el formulario cambió. Entonces, ¿qué tiene el formulario? Que les permite filtrar quienes tienen vehículo, quienes tienen casa propia, quienes tienen hijos. Entonces en este caso, si vamos a crear un nuevo negocio, yo puedo aquí en filtros, por lo menos que me arroje. Eh, los que tienen en pólizas, entonces voy a poner que me diga quienes tienen póliza de vida, pero no tienen póliza de vehículo. Y yo sé que tienen vehículo porque en mi formulario pues, pues sé que, que estos clientes tienen vehículo, entonces le pongo que sí. Eh, acá lo que hago es darle a buscar y él me arroja entonces quiénes serían mis, mis, mis próximos clientes que apliquen a la póliza de vehículo. Entonces, en este caso, yo puedo venir y seleccionar varios clientes. Entonces, a estos tres primeros, yo les voy a vender la póliza de vehículo. Entonces, lo que hago es seleccionarlos y desde acciones globales le doy generar negocio. Cuando yo le doy generar negocio, entonces él me dice, se crearán nuevos negocios con tres clientes seleccionados, y quedarán creados con el siguiente nombre el número de la cédula, el nombre del cliente y el ram y luego que vengamos a seleccionar el vendedor entonces aquí por ejemplo ponemos que la vendedora es Laura le doy crear negocio bueno, esperemos que sucedió algo bueno, vamos a reiniciar aquí entonces recuerden que nosotros estamos mostrándoles en vivo en directo la versión beta del CRM uh -huh. y la versión beta la primera versión completa eh, y beta de eh, las llamadas automáticas masivas cierto recuerden entonces que esto es lo que ustedes van a poder disponer ya de manera casi inmediata una vez hagamos los ajustes necesarios perfecto bueno entonces bueno ustedes entenderán que estamos en unas actualizaciones Estamos dentro del el demo, entonces vamos a, a filtrar nuevamente, así rápido, eh, como lo veníamos haciendo para el tema del ejemplo. Entonces, quienes no tienen ID de vehículo, le doy buscar y entonces él me muestra a qué, qué clientes les puedo vender la póliza de vehículo. Entonces vengo y lo selecciono. Seleccionemos también aquí. Venimos y damos acciones globales. Y vamos a generar un negocio. Entonces, vengo a buscar nuevamente la vendedora. Le crear negocio. Bueno. ya vamos, Perfecto, a vamos a probar entonces con quizás otro ramo. Y no hay problema. Vamos entonces, si quieres, inicia nuevamente, Ajá. Lina. Y seleccionamos nuevamente entonces eh, otros ramos distintos. Perfecto. Vale. Claro que sí. Porque ya generamos el primer negocio y bueno, funcionó uh -huh. supremamente bien, entonces Perfecto. vamos a mirar de pronto, eh, es con un tema de ramo, ya miramos entonces. Venimos nuevamente a clientes, eh, vamos a crear negocios, entonces yo vengo selecciono varios clientes, acciones globales, doy generar negocios, selecciono el ramo, entonces les voy a vender un ramo de vida, Selecciono también el vendedor y vamos a darle crear negocio. perfecto Entonces, ahí ya nos quedaron los negocios. Entonces, yo quiero ver qué negocios acabo de crear. Vengo al módulo de negocios y él me va a mostrar. Entonces, como podemos ver, son los, los primeros cuatro negocios los que acabo de crear de forma masiva. Entonces, ya saben que él me permite hacer venta cruzada. Entonces, ¿qué más filtros puedo encontrar dentro de los clientes? Por fecha de cumpleaños... Me permite generar si tienen hijos, el número de hijos, el estado civil. De esta manera yo creo los negocios. ¿Qué otra información adicional encuentro de, dentro del CRM que me parece supremamente importante? Y es que me muestra un informe. Yo puedo filtrar por ramo, puedo filtrar por vendedor, por asegura, aseguradora. Y también quiero saber qué periodo voy a analizar. Entonces voy a analizar qué es desde el primero de febrero. por acá, perfecto, hasta el 31 de marzo le doy buscar y él me va a mostrar el número de negocios vendidos desde el 1 de febrero hasta hoy, 1 de marzo, me muestra el promedio de ventas de gestión por comercial, esto es muy importante eh, para los gerentes que sepan que soft, soft Seguros ahora no piensa en, no solamente en la parte administrativa sino en la parte comercial y por último me va a mostrar un embudo de conversión de objetivos, ¿De qué se trata este budo? Entonces él nos muestra el, el número eh, de no gestionados, después nos muestra de esos no gestionados cuántos se han contactado, de ahí me muestra a cuántos les he enviado la cotización, cuántos están pendientes por cerrar y finalmente cuántos se vendí. Entonces de esto se trata el CRM, por favor cualquier pregunta que tengan vamos a estar eh, muy pendientes, vamos a dar unos segundos pequeños para que por favor me indiquen si tienen alguna pregunta, si quieren que hagamos de pronto algún otro ejemplo, qué más quieren saber del CRM, recuerden que esta es nuestra primera versión. Así es, nos están diciendo en vivo, eh, bueno, nos están notificando que el punto de Carlos Eduardo Rojas, Pólizas, Asesores en Seguros en Duitama, pues no tiene todavía activada la, la, la versión del okay. CRM, así que en este momento creo que ya vamos a activar precisamente entonces la gente que se esté conectando aquí y que no tenga activo la versión del CRM en sus marcas les vamos a activar para que la puedan probar y la puedan evidentemente digamos que eh, palpar eh, digamos eh, crear negocios para que ustedes puedan ver todas las ventajas que tenemos dentro de esos seguros en el tema del CRM y a continuación no se pierdan porque vamos a hacer un, un digamos que un ejercicio muy interesante en vivo también con el nuevo módulo de llamadas automáticas masivas. Así que la gente que todavía no lo tiene activado, por favor en este momento aprovechen que estamos en vivo para que lo podamos activar. Uh -huh. Entonces me dicen que Javier, por aquí nos decía Javier Enrique Sata, que no me le aparece la opción. Javier en este momento por favor recarga tu plataforma con F5 para que puedas verla activada, la versión del CDM y la puedas probar. Uh -huh. Recuerden que ustedes en este momento, si no lo tienen aún, eh, ya nos van a apoyar para que lo puedan activar. Simplemente lo que hacen es, es recargar la página. Aquí simplemente le damos F5 o, o recargamos la página y ya les muestra. Ya les debe mostrar, recuerden que es en el módulo de clientes, donde nos aparece también eh, la parte de abajo, el ingreso, a los negocios, entonces miremos en el módulo de clientes y negocios. Negocios es el CRE. Ok, ahí están, revisen entonces, por favor, y la gente que esté conectada en línea, revisen en este momento si la tienen disponible o no, para que entonces eh, se las podamos activar, aprovechando que aquí estamos en vivo. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Cualquier pregunta que tengan, por favor, estamos disponibles. Eh, también quiero de una vez aprovechar y contarles que vamos a estar haciendo unas capacitaciones grupales con el tema de CRM, con el tema de llamadas automáticas. Eh, vamos a formar unos grupos, los que quieran asistir, es algo así muy, digamos, muy parecido a lo que estamos haciendo en este momento. Mañana vamos a tener una a las 11 de la mañana, donde vamos a entrar un poco más en detalle. Los que estén interesados y necesiten, entonces nos contactan y los agendamos también. Así es, entonces revisen aquí en esta parte de arriba, Miren así, estoy haciendo aquí un acercamiento en la parte de clientes. Si en la parte de clientes se les despliegan estas dos opciones, es porque ustedes ya lo tienen activado. La gente que no todavía eh, esté activada, por favor notifíquenos, aprovechando que estamos en vivo, para que todo el equipo de seguros que está participando en este webinar, pues se encargue entonces de activarlo en cada una de sus agencias. Por favor, ok. ¿Listo? Vamos a hacer un, un repaso, vamos a hacer un breve repaso nuevamente del tema del CRM, nuevamente como para que lo puedan ver, visualizar en vivo, y pasamos entonces luego a llamadas automáticas masivas. Ok, entonces, vamos a empezar. Estamos en el módulo de inicio, vamos a venir a clientes, al módulo de clientes, y vamos a encontrar negocios. Damos clic, entonces, Aquí nos aparece todos los negocios, los nuevos negocios, los prospectos que empezamos a gestionar o que aún no se han gestionado, pero que se han creado. Aquí nos muestra todos y en todos los estados. Entonces aquí nos aparece la etapa del negocio, eh, que en este caso es el estado, donde, donde nos muestra no gestionado, contactado, cotización enviada, pendiente por cerrar, vendido y perdido. Y también los días transcurridos. Entonces yo vengo... Como les digo, también puedo filtrar, entonces yo quiero filtrar por vendedores, por ejemplo. Entonces yo vengo aquí a filtros y busco por vendedores. Entonces voy a buscar a la vendedora que se llama Laura Acevedo, le doy en buscar y él me va a mostrar todos los negocios que ha ingresado Laura Acevedo. Están en todas las etapas, los días transcurridos para yo poderle hacer un seguimiento. En gestión de negocios sucede lo mismo. Recuerden que yo les conté que eh, es como una especie de informe que también me lo pueden mostrar por periodos, por aseguradoras, por ramos, por vendedores. Entonces estamos filtrando por vendedor, aquí venimos nuevamente y vamos a buscar. Yo quiero saber, eh, quiero medir a Laura Acevedo, entonces le doy buscar y él me va a mostrar el número de negocios vendido que lleva uno, promedio de días de gestión comercial nos muestra 23. Y, por último, el embudo de conversión me muestra entonces cuántos ha gestionado Laura. Me dice que ha gestionado cinco, de los cuales ha contactado uno. Uno está pendiente por cerrar y uno está vendido. Este es en el tema de negocios. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces, aprovechando que estamos ahí en vivo, eh, vamos a hacer un ejercicio. Vamos en este momento a quitar nuestra... Eh, nuestra cámara, uh -huh. ¿cierto? Nuestra pantalla. Por favor, confímenos que ahí nos están viendo en este momento en vivo para que hagamos algo muy interesante. Okay. Vamos a proponer entonces que para este tema de llamadas automáticas, ¿cierto? Las primeras personas que se reporten aquí a través del chat. Ahí estamos, perfecto. Ya estamos. Vamos a hacer un ejercicio en vivo para que ustedes lo puedan ver. Si hay personas, eh, en este momento lo tenemos validado. Para Colombia, o mejor dicho, habilitado para Colombia, las llamadas. Así que las personas de Colombia, que sé que también hay gente de México, de Perú, Ecuador, Panamá, ¿cierto? Uh -huh. En fin, eh, por favor, las personas de Colombia, que en este momento nos pongan ahí tres teléfonos distintos. Okay. Que nos pongan tres teléfonos celulares distintos, por favor, eh, póngamelo ahí. Vamos a hacer un ejercicio de cómo se activa y les vamos a mostrar en tiempo real cómo se activan las llamadas automáticas super. masivas. Sí, súper Entonces, Alejandro, ahí veo a Constanza, veo a Felipe, veo a Javier, Lina, Alexita, eh, Milena, Constanza. Bueno, perfecto. Yo creo que toda la gente que está ahí, por favor. Entonces, Alejandro, ya, ahorita enseguida te vamos a activar entonces el tema del CRM, uh -huh. pero por favor, en este momento, si nos ponen tres celulares, ahí ya veo uno, de Moreno Alexita, necesitamos dos más. Vamos a hacer en vivo, okay, a montar en vivo. Cómo ¿Listos? es que se hace este tema de las llamadas automáticas. Así que, por favor, ¿quién la más? Vamos, vamos, faltan dos, dos, dos, dos. ¿Quién dos celulares. Más? Dos celulares. Alejandro, Alejandro, si quieres poner. Perfecto ahí. Milena Barbosa. Tenemos otros dos. Bueno, tenemos otro. Vamos a valer ese de, de Milena por uno. Y eh, exacto, perfecto. Constanza Federal. Ahí estamos. Entonces, finalmente, vamos a compartir nuevamente otra vez la pantalla, uh -huh. si ustedes me permiten. Y les vamos a mostrar en vivo, tomen nota. Estas son las llamadas automáticas que desde Subseguros van a poder disfrutar desde ahora en adelante para todo el tema de promociones, ¿cierto? Renovaciones, campañas de cualquier tipo dentro de sus agencias de seguros y entre de las corredurías de seguros. Uh -huh. Muchas gracias, Rolando. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Vamos a compartir nuevamente la pantalla y les vamos a mostrar enseguida de qué se trata esto. Perfecto. Yo creo que... Esperemos a ver si ya tienen la pantalla. Ahí veo, bueno, ahí estoy viendo más de un teléfono. Está muy bien. Bueno, empecemos con esto entonces. Listo. Bueno, vamos entonces con Lina, que nos va a explicar cómo se maneja este tema. Perfecto, entonces vamos a volver al inicio. Y en el inicio, si ustedes pueden ver las personas que son visuales, que todo lo captan, que todo lo, lo ven y lo analizan, el asistente virtual tiene un cambio. ¿Qué cambio tiene el asistente virtual? Entonces, tiene eh, como un resumen ya de todo lo que se puede hacer en asistente virtual, incluyendo correos, mensajes de texto y llamadas. Entonces, aquí les muestra como un pequeño resumen de lo que pueden encontrar en el asistente virtual. Lo nuevo que tenemos son es justamente las llamadas, donde yo puedo ver todas las campañas que he realizado. ¿Cómo yo creo una campaña? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Eh, vamos a hacer una campaña, eh, ¿de qué hacemos la campaña? ¿De qué quieres que la hagamos? Vamos a hacer, nosotros antes de esto hicimos, bueno, hicimos un, un audio de manera, eh, pues de manera casera también, y así como lo fue, no, realmente lo pueden hacer ustedes desde sus celulares, Ajá. nosotros lo hicimos aquí, para que ustedes lo vean en vivo, acabamos de hacer un, un audio, ¿cierto? Antes de conectarnos aquí, acabamos de hacer un audio, lo subimos, lo vamos a subir en vivo contigo, para que la gente vea cómo se sube, y... Vamos a hacer que la llamada suene a cada uno de ellos allá y que nos confirmen, por favor, si les va a sonar la llamada en aproximadamente dos minutos. Vamos primero a ver cómo se monta. Ok, Ojo entonces, con esto. lo primero que vamos a hacer, aprovechando que ya nos compartieron los números de teléfono, es que los vamos a ingresar acá, a seguros para que efectivamente los pueda llamar. Entonces, disculpen eh, que les vamos a cambiar de nombre, pero aquí lo que vamos a hacer es simplemente cambiar de número como para, para reducir un poco el tiempo. Entonces, eh, regálame por favor el primer número Andrés Bueno, vámonos con... Eh, estoy viendo el 310 uh -huh. 856 Sí. 9463 Ok Perfecto Vámonos con el Espérame, otro entonces por favor. Ok, vamos a copiarlo antes abajo uh -huh. Ajá. Bueno, entonces vamos a copiar este número en teléfono también Perfecto Ahí está Okay. Vamos a ingresar, ¿por qué lo metemos do, dos veces? Porque el teléfono y el celular son campos obligatorios, así que... Bueno, entonces, eh, como tenemos tantos clientes creados acá en el demo, lo que voy a hacer así rápidamente como para poderlos diferenciar es que les voy a poner como si hoy fuera su fecha de nacimiento, listo. Bueno, que okay, vamos a darle guardar y salir. Aquí me hacen falta algunos campitos, y por supuesto, la dirección. Aquí le vamos a poner cualquier dirección rápido. Y el correo electrónico también, rápidamente. Pues pongamos. Ok, perfecto. Bueno, acabamos de completar estos datos. Vamos entonces. Bueno. Lo que haces, Obseguros, es que no les deja pasar absolutamente nada. Que toda la información esté súper completa. Listo. Vamos tenemos. a hacerlo entonces con esos con estos que tenemos ahí. Así, digamos que no se llamen como las personas, sino que vamos a simular que estos fueran contactos personas. ¿Cierto? Entonces vamos a ingresar los números de teléfono que nos acaban de dar en cada uno de estos. Okay. Exacto. Vamos, pues. Listo, perfecto. Entonces vamos a ir. Ya agregamos. Eh, Me vas a regalar, por favor, el otro número de teléfono. Vamos nuevamente entonces con... Sí. El 310... Ajá. 856... Ajá. Uh -huh. 9463. Perfecto. Vamos a copiar. Esto, obviamente, ustedes no lo tienen que hacer cada vez que van a montar la campaña. Simplemente lo estamos haciendo aquí por el ejercicio en vivo, así que muy atentos, vamos a hacer este cliente y otros dos, para que podamos verlo rápidamente, vámonos con este otro número, listo, ¿cuál es? 3.50, ok, 2.83, Ajá. Uh -huh. 52.37, perfecto, listo, lo copiamos arriba, Perfecto. Y vamos con un tercer número. Entonces, aquí. Diana, vamos. Dice 3.14. Sí. Uh -huh. 3.57. 19.93. Perfecto. ¿Y lo copiamos? Lo copiamos arriba. Recuerden que esta información ustedes ya la tienen diligenciada, así que no tienen que hacerlo para activar las llamadas masivas. Y vamos a hacerlo con, con el último. Sí, ah, bueno. no, ya, ya está. Creo que ¿El aquí, que aquí repetimos un número, así que entonces cambiamos este. Ah, ok. Ajá. Perfecto. ¿Qué número es? Déjame, yo miro. Vamos a ver aquí en este chat. En el chat tenemos entonces... Eh, a ver... Vamos a buscar en chat, vamos a buscar en el chat. El 3.16 ya está. Este 3.16. Vamos a copiar de aquí. Uh -huh. Perfecto. Y por favor. Muy atentos al teléfono. Muy atentos al teléfono porque vamos a hacer una campaña en vivo. Entonces ¿Listo? vamos a escoger esos clientes primero. Bueno, Exacto. entonces yo voy a seleccionar, en el caso tal vamos a filtrar como ustedes quieran realizar las campañas, entonces en este caso tenemos estos primero, estos cuatro primeros, entonces los voy a seleccionar, después de que los selecciono, yo vengo en acciones globales, doy generar campaña, pongo el nombre de la campaña, entonces vamos a poner eh, prueba, si les parece, prueba eh, webinar, 1 de marzo, Vamos a subir el audio, entonces como Andrés les acaba de decir, ustedes pueden crear un audio en el celular, eh, simplemente lo envían a sus correos electrónicos, o bueno, lo importante es que lo tengan en el computador. Venimos, subir audio, vamos a buscarlo. ¿Dónde está el audio? Es este. Perfecto, ahí está. Este es el audio que habíamos preparado ahorita. Ok, es algo muy importante que quisiera decirles, es primero... El audio no debe superar 30 segundos, son unas observaciones que se encuentran acá abajo. Entonces, horario de marcación de 8 de la mañana a 7 de la noche, número de intentos del teléfono sin respuesta son 3 veces, no quiere decir que llama 3 veces seguidas, sino que llama la primera vez, si no contestaron, espera, espera, a la siguiente hora vuelve a marcar, si sucede lo mismo, a la siguiente hora vuelve a marcar, por eso dice tiempo entre marcación una hora. Y por último, la duración de la marcación eh, no debe sumar, no debe eh, pasar 30 segundos. Entonces aquí venimos, alguna descripción que ustedes quieran poner. Algo importante es si quieren que la campaña se realice hoy, pues simplemente dan clic en iniciar hoy. Si es una campaña que vamos a preparar, por ejemplo, para el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, pues entonces yo vengo y doy programar campaña, la fecha de inicio, entonces vengo cuándo va a iniciar la campaña, cuándo se finaliza, entonces, en este caso es hoy para que la llamada sea inmediata. Miren que ahí dice la campaña iniciará inmediatamente y lo que hago es guardar. Campaña guardada, me dice puedes hacerle seguimiento, le doy ok y por favor, estén muy pendientes del teléfono, nos confirman cuando les llegue la llamada. Ahí hicimos entonces, pusimos cuatro teléfonos en vivo, ¿cierto? Uh -huh. Y por favor, entonces, muy pendientes, porque en aproximadamente un minuto o menos les debe estar llegando una llamada con el audio que acabamos de cargar. Es correcto. Esa es la manera tan sencilla como ustedes van a poder entonces hacer o generar llamadas automáticas directamente y masivas a sus clientes. Uh -huh. Simplemente. Entú. Exacto. Entonces, venimos al inicio. Yo quiero saber qué campañas he realizado. Venimos a llamadas y él me va a mostrar todas las campañas que yo he realizado. Entonces, en este caso. Eh, aquí, digamos que pues, por el demo, tenemos algunas campañas creadas y venimos a mirar dónde están las demás. Podemos bajar. Ah, ok. Y miren, acá está. Prueba webinar, primero de marzo, me muestra la fecha y que está activa. Por favor, entonces, nos confirman de sus eh, si llegaron llamadas a sus teléfonos. Y comentarios, preguntas, estamos súper atentos. Ajá. Ahí estamos entonces, por favor nos confirman en vivo si ustedes tienen aquí llamadas. La gente que le entró una llamada automática por parte nuestra, por favor confirmenos aquí en el chat para que nosotros podamos saber si efectivamente ustedes pudieron recibir la llamada automática que acabamos de hacer. Uh -huh. Así tan sencillo, de esa manera tan sencilla, ustedes lo van a poder hacer directamente en sus oficinas desde cualquier dispositivo, uh -huh. así que no hay ningún lío. Por favor, en este momento estamos esperando entonces que nos confirmen si ya recibieron las llamadas. Quiero también eh, aprovechar para decirles que eh, las llamadas las pueden aprovechar para fechas especiales, día de la mujer, día de la madre, día del padre, para diciembre, esas agencias que quieren eh, desearle una feliz navidad a sus clientes, Ajá. pues bueno, ahí van a tener una llamada, una, camp eh, perdón, eh, una promoción, algo que quieran resaltar de la agencia, también lo pueden hacer por medio de llamadas. Ahí está, nos está diciendo Diana Babamón y Milena Barbosa Rodríguez que Súper. perfecto recibida, listo, correcto, recibí la llamada. Así que las otras personas que me imagino que también pusimos sus teléfonos ahí, pues deben haber acabado de recibir cada uno sus llamadas. Perfecto, es así de sencillo. Yo quiero que hagamos un nuevo intento, ¿cierto? Ok. Más perfecto. bien, un nuevo, pues una nueva okay. muestra como para que les quede claro en este momento. Sin embargo, vamos a tener eh, también unos momentos para poder capacitar y para que ustedes puedan probar este tema, esta herramienta. Así que vamos nuevamente, de manera muy corta, nuevamente perfecto. a hacer el intento. Perfecto. ¿Con los mismos números? Con los mismos números. Está están? bien. Entonces, venimos a clientes buscamos en los clientes, recuerden que pueden filtrar, eh, yo quiero por ejemplo un mensaje de cumpleaños, entonces puedo venir a filtros, filtrar por fecha de cumpleaños, o quiero desearle un feliz día de la mujer a mis clientas, entonces vengo y por género, femenino, y él me va a mostrar todas entonces mis clientas femeninas para enviarles un mensaje, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente seleccionamos a quienes queremos que les llegue el mensaje, aquí ya las tenemos seleccionados, Ahora venimos a acciones globales, generar campaña, ¿cuál es el nombre de la campaña? Pues entonces le vamos a decir que se llama, eh, vamos a ponerle algo muy sencillito, webinar 2, lo mismo, subimos el audio, lo buscamos donde está, perfecto, le damos a abrir, puedo escuchar, digamos que así eh, de forma previa yo quiero saber si mi audio quedó bien, entonces yo simplemente puedo escuchar. Hola, esto es el nuevo módulo de Softseguros. Es un módulo para llamadas automáticas masivas, para que tú llames a tus clientes de manera masiva y hagas campañas y promociones. Entonces, justo ese es el mensaje que le va a llegar a tu cliente. Vengo y selecciono la fecha. Si quiero que inicie inmediatamente, quiero que la campaña se realice hoy. Entonces, puedo dar Iniciar hoy o si no, vengo y doy Programar Campaña. La fecha de inicio, fecha de fin. Y alguna descripción, alguna observación que ustedes quieran hacer, vengo y le doy a guardar. Listo, campaña guardada. Bueno, Esperen nuevamente su llamada. Vamos a esperar nuevamente la llamada. Ahí en este momento, vieron cómo es de fácil. Simplemente se dirigen al módulo de clientes, seleccionan si han filtrado a sus clientes o si no, si los tienen ya ahí previamente seleccionados, pues aquí están seleccionan los clientes que de, quieren llamar, acciones globales, generar campaña, nombran una campaña y suben el audio que ya han preparado. Pueden hacerlo desde su computador o desde su celular, también Exacto. funciona. Exacto. Exacto. Lo suben allí y le dan guardar, es decir, de una vez envía la campaña. Uh -huh. Y en, un, en menos de un minuto, sus usuarios y sus clientes, y sus asegurados, van a tener directamente la llamada Exacto. automática. Perfecto. Listo nos están perfecto. confirmando nuevamente perfecto, Javier Enrique Santa dice que ya recibió la llamada también perfecto ok llamada recibida a nombre de Diana Bamol. Ok. perfecto Diana ¿qué preguntas tienen? ¿qué comentarios tienen? si ¿Sí entendieron bueno, vamos ok exacto Llamar, recibida, perfecto. Ahí está. Vamos entonces a terminar de compartir nuestra pantalla para que efectivamente volvamos nosotros ahí. Nos interesa mucho en este momento que sí. ustedes, si tienen preguntas, de todas maneras, si no las podemos contestar en vivo, vamos a tener muy en cuenta las preguntas. De Alejandro Jaramillo en este caso, ¿cierto? Alejandro se está haciendo varias preguntas allí nos vamos a comunicar con él. Ok, por supuesto. Para que podamos resolverlas, Alejandro. Mil gracias por las preguntas que estás haciendo y, la, y el aporte. Y bueno, perfecto. Ahí veo que ya las llamadas fueron recibidas. Uh -huh. Así es. ¿Qué tal les pareció? Cuéntenos. Es muy importante esos comentarios, eh, pues debido a que todo esto se hace por ustedes. Para que ustedes primero pues deben un control de sus pólizas, de sus clientes. Eh, ya ahora para que puedan medir la efectividad comercial y por último, pues que puedan hacer campañas, que puedan tener un contacto más cercano con los clientes. Perfecto, ahí está entonces. Ok, gracias Alejandro por estar ahí súper atento. Uh -huh. Gracias Diana. Bueno, listo. Bueno, esto fue lo que les teníamos preparado el día de hoy. Hoy fue un poquito más cortico, uh -huh. pero yo creo que muy sustancioso. La idea de que ustedes puedan tener de una vez, desde esta semana, la versión de CRM, ¿cierto? La gente que se esté reportando aquí, así como Alejandro, como la gente de Honorio, eh, como la gente de Javier, eh, Enrique Santa, bueno, la gente que se está reportando ahí, que nos ha, había dicho que no tenían activado todavía el CRM, pues todavía lo pueden hacer. Por Les pienso. podemos activar la versión de prueba del CRM para que ustedes puedan probar y puedan ver cuál es el alcance, ¿cierto? Sí. Recuerden que esta es la primera versión más completa que tenemos, vamos a seguir mejorando. Sin embargo, es una versión que muestras ya en sí, el ventas, todo lo que acababa de explicar eh, la señorita Lina aquí presente. Bueno, el tema, les voy a recordar gente, eh, el tema aprovechando que la próxima semana es el Día de la Mujer, les vamos a, eh, a dar una muestrica también de la campaña de llamadas masivas. A partir de la próxima semana ustedes van, también van a poder probar con una muestra pequeñita el tema de las campañas masivas. Uh -huh. Esa muestra va a ser que ustedes puedan aprender, que ustedes puedan probar en vivo en directo allá en cada una de sus agencias, cómo es que funciona el tema de las llamadas automáticas, uh -huh. ¿cierto? Y que puedan ver el alcance el potencial y los usos diferentes que tiene para todas sus agencias. Exacto. Recuerden que estoy disponible, eh, si tienen preguntas, si quieren que hagamos una videoconferencia corta, donde podamos tener como una, una inducción en detalle de CRM, eh, de llamadas automáticas, podemos formar un grupo. Uh -huh. Eh, hacemos una videoconferencia grupal de 10-15 minutos eh, para que puedan entender un poco mejor. Y les reitero pues que si tienen otras preguntas adicionales, pues tienen acceso al chat en línea, donde los va a atender nuestra compañera Laura. Así mm -hmm. es. Y ya. Así es. Bueno, Lina, esto es un, una versión, una prueba pequeña de todo lo que estamos preparando en los seguros y que ya tenemos ahí cómo el CRM ya lo tienen para probar, y la gente que todavía no lo tenga, por favor, aquí en vivo, uh -huh. aproveche para que nos diga y nos notifique si no lo tienen eh, disponible en su agencia para que lo prueben, ¿cierto? Uh -huh. La idea de estos espacios es que ustedes puedan probar, puedan preguntar, y si no podemos contestar en todas las preguntas en vivo, por supuesto, pueden hacerlo aquí, que nos comunicamos posteriormente con ustedes. Uh -huh. Es verdad. Así que, esto es Academia de seguros recuerden que el próximo jueves también vamos a tener una, una sesión muy interesante. Antes de terminar, es muy importante esta imagen que la ustedes foto. ven atrás. La foto. Es decir, ¿de qué se trata nuevamente la foto? Bueno, entonces, para los que llegaron un poquito tarde, que no alcanzaron a escuchar eh, el tema de la foto, del Día de la Mujer, son seguro que una sorpresa maravillosa eh, para las personas que primero pues, nos envíen la foto de las mujeres, el equipo de las mujeres con un mensaje corto donde nos digan por qué son tan importantes para ustedes y para la empresa eh, la foto la envían al correo bienvenido arroba nosotros la compartimos en nuestro Facebook de Sobseguros y la foto que más compartir tenga va a ser la ganadora Así ya es. hay una agencia que va súper adelante hay una, agencia, hay una agencia que ustedes pueden revisar aquí en nuestro fanpage uh -huh. tiene un poco más de 20 compartir así que sí. si ustedes no han enviado su foto es simplemente tomar una foto de la cotidianidad del equipo femenino de su agencia de seguros o de su correo, corredor de seguros, no la envían por correo electrónico, nosotros se encargamos de publicarla y ustedes simplemente lo que van a hacer es compartir, compartir y compartir, Exacto. ¿para qué? porque se ganan la super sorpresa que estamos preparando para todos uh -huh. ustedes en aras de estas bellas y talentosas mujeres del Día Internacional de la Mujer, que es el próximo jueves. 8 de marzo. Precisamente. Así que, toda la gente que se conectó, mil gracias. Los queremos mucho. Y, Muchas gracias. Exactamente. Ahí les dejamos esa inquietud de la foto. También notifíquenos del tema del CRM. Y estén muy atentos para que las llamadas automáticas masivas se las podamos activar la próxima semana y las puedan probar. Todas las preguntas son bienvenidas. Eh, también, digamos que todas las mejoras. Ustedes saben que este es un tema que construimos entre todos. Y esto es Academia de seguros marte bueno, marzo, marzo primero. Ya arrancamos un tercer mes. Uh -huh. Estuvo volando. Sí. Qué bueno. Qué chévere. Ajá. Con toda la actitud. Con toda la actitud. Para todos ustedes, bendiciones, mil gracias de todo corazón. estamos aquí, gracias. El equipo de Seguros, Andrés Toro y. Lina Orozco. Lina Orozco. Un abrazo grande. Chao. Chao, chao. Los queremos mucho. Hasta luego.